Bien, de regreso en este contacto diario en el día de hoy, que es jueves 15 de agosto del año 2019. Tal cual nosotros pues anunciáramos al principio del programa que vamos a tener la agradable visita de este grupo de médicos jóvenes, verdad, que vienen a compartir con nosotros y todo el público de la región nordeste del país el del mundo con este interesantísimo proyecto, que lleva por nombre Case Dumet, que no es más, como decíamos nosotros, que el Centro eh, de, de, educación. de Educación Médica Avanzada, ¿verdad? Eh, que es presidido por este grupo de jóvenes y que bueno, están con nosotros la doctora eh, Leslie Varga, la doctora Cristal Núñez y el doctor Garimel Rodríguez. Son ellos los ideólogos de este importantísimo proyecto que en minutos vamos nosotros a conocer en qué consiste. De inicio, pues queremos saludar a la doctora Vargas. Saludo a Leslie, bienvenida. Buenas, gracias, muchísimas gracias por este espacio. Estoy Qué bueno. Venido. Así es, doctora eh, Cristal, bienvenida. Gracias, buenos días. Doctor, eh, nosotros salvamos, ¿verdad?, la, aquí el, el, el género. Sí, no, definitivamente. <risa> Pero gracias a usted por recibirnos en este, su espacio. Es para nosotros un privilegio estar aquí en esta mañana y poder presentarle. Al, al público que lo sigue, este proyecto que hoy les traemos. Qué bueno, de verdad que para nosotros es un, un placer, un privilegio ser parte de, de, para la historia del inicio de este proyecto que estamos seguros que por las condiciones de ustedes como jóvenes primero, después como médicos o emprendedores, que este proyecto pues estamos en la antesala de que va a ser exitoso. Quisiéramos iniciar ¿verdad? con nuestra querida doctora Leslie Vargas, para que sea ella, eh, que nos diga así a grosso modo, ¿qué es KDUMED? KDUMED es un centro de simulación médica avanzada, en donde nosotros impartimos diplomados, talleres, seminarios, en el área de la medicina. Nosotros no solamente nos dirigimos al público médico, sino también eh, al público en general. O sea, una persona que se eh, desee saber qué debe de hacer cuando, uno, cuando alguien se desmaya cuando alguien tiene un paro cardíaco, eh, los primeros auxilios, a empresas también nos dirigimos, eh, Case to Met es, eh, sus siglas son Centro Avanzado de Educación en la Medicina. Eh, bueno, básicamente eso es Case to Met. nosotros estamos localizados en la avenida de los mártires número 8, segundo nivel, eh, nuestro teléfono es 8092446040. Nos pueden contactar y redes sociales también. Qué Doctora Cristal Núñez, ¿verdad? Sí, bueno, realmente con este proyecto, ¿qué persiguen ustedes como médicos jóvenes? Eh, nosotros lo que perseguimos es eh, que el médico joven se, se estimule y también tenga mayores conocimientos de algunas áreas de medicina que a veces en nosotros cuando estamos en la universidad no, no nos percatamos como estudiantes o oh, nosotros no tenemos no adquirimos esos conocimientos venimos al Cibao porque todo comenzó Leslie y yo comenzamos la pasantía juntas hace años atrás uh -huh. y Garimeli y yo estudiamos eh, estábamos en la misma universidad todo comenzó de una simple idea comparando conocimientos estudiando juntas para algunos exámenes y nos dimos cuenta que a veces tenemos unos déficits y, y Leslie dijo qué mayor que hacer en mi en mi ciudad natal Y por eso estamos aquí Y lo que queremos es ayudar a todos Los estu lo que están estudiando medicina Y los los egresados en medicina O cualquier persona que tenga un interés A tener mayor conocimiento Que bueno, yo creo que ese es eh, Leslie, la felicitamos de manera especial Porque fíjate como ella es, Le surge esta idea y dice Bueno, como yo soy de San Francisco Y nosotros tenemos el privilegio En esta zona de tener dos universidades que es la uas y es la UDNE, porque bueno que iniciamos eh, por aquí el equipo pues, logró convencer a estos dos jóvenes médicos también para que fueran parte de este proyecto y que iniciara por San Francisco Gary Men, Gary verdad, Rodríguez, ¿verdad? Rodríguez. Eh, la idea fundamental comienza en el en el, el cibao específicamente por San Francisco de Macorís correcto eh, como proyecto KDUMET eh, Dumet tiene previsto iniciar en San Francisco y extenderse también, no solamente al Ciudad, sino también ya a lo que es el país. Definitivamente sí. O sea, el, el objetivo de venir a San Francisco es porque primero, eh, estudiando obviamente el mercado, existe un déficit de eh, instancias que permitan a los médicos complementar su formación y esto hace que estudiantes de San Francisco y de todo el Cibao tengan que trasladarse a Santo Domingo u otras áreas a poder obtener eh, el tipo de, de formación que nosotros venimos a ofertar. Indudablemente eh, nuestro plan de crecimiento implica el eh, poder luego expandirnos a nivel nacional. Sí. Queremos decir entonces que ustedes van dirigidos como proyecto, por ejemplo, la, a la clase médica directamente, sobre todo como decía, a, a los estudiantes, a los que ya se gradúan, recién graduados. Que por razones múltiples, que sí. no, no hay que detallar en este momento, y dice, eh, estudiantes, se quedan con algunas lagunas. ¿Es sí. eso básicamente lo que persigue que hay educación? No, en realidad nosotros tenemos una amplia variedad de cursos y diplomados y talleres que van dirigidos desde el personal de la salud, pero también a personal fuera del área de la salud que busque eh, conocimientos en el ámbito. Desde dentro Cabe mencionar, por ejemplo, uno de los diplomados que tenemos pensado y que iniciaremos en, en pronto es sobre medicina legal eh, dentro de la cartera también tenemos eh, eh, diferentes cursos como de soporte vital básico que en esta en esta parte pues está dirigido a empresas y público general que quieran saber qué hacer en un caso de emergencia y que eh, como pudiésemos mencionar no hay un memorándum que diga a las 3 de la tarde ocurrir una emergencia sino que lo importante es Saber qué hacer, aunque no se necesite, a necesitar hacer sin saber qué hacer. Entonces, en ese sentido, nosotros nuestra oferta académica buscaba eh, orientar al público relacionado al área de la salud, pero también al público en general. O sea, dicho de otra manera, por ejemplo, eh, cuando nos referimos a una empresa, ustedes también están dispuestos a llevar ese tipo de orientación. Por ejemplo, tú dices, poner bueno, un ejemplo, claro, que no? no tiene nada que ver, tú dices, bueno, esta empresa como Telenor, que uh -huh. se supone que debe tener en cada lugar, un extintor. Exacto. Pero si Exacto. no sabemos los empleados cómo utilizar ese extintor en emergencia, pues no está en nada. Exacto. Entonces, por ejemplo, sí. si en esta empresa se diera un caso de que alguien le da, por ejemplo, un infarto, pero no tiene los conocimientos que qué hacer porque no hay un médico disponible. Definitivamente. Entonces, ese, ese tipo de ese extintor, es el tipo, como empresa lo ese van a lo Ese van a es el tipo de target que nosotros vamos buscando con las empresas, poder entrenar al personal para que sepa qué hacer, primero con eh, los, como tú bien mencionas, no solamente los extintores, sino otras herramientas que por ley deben tener alguna de, la, de las empresas, pero que muchas veces el personal lo ve, pero no sabe qué hacer con él. Y sobre todo en la parte médica. ¿verdad? Exactamente, ¿Qué? sobre todo en la parte médica. Y en sí. cuanto a los, y disculpe, en cuanto a los que eh, son estudiantes de medicina, nosotros lo que queremos es afianzar sus conocimientos. Uh -huh. Incluso por eso estamos avalados, tenemos una alianza con la Universidad Católica Nordestana. O sea, no, no, tenem, tuvimos que cumplir serios requisitos, una serie de requisitos, para atraer al mejor personal y que la universidad eh, fuera nuestra mano derecha. O sea, que vamos con buen pie. Okay. Doctora, por ejemplo, el que está viendo este este espacio en este momento, que son muchos, ¿verdad? Sí. Claro. <risa> diría, pero, y, y, o sea... Son jóvenes, o sea, ¿por qué confiar en ellos? O sea, ¿qué, ¿Qué decir ante esa inquietud que pudiera darse ahora mismo ser la comida? Son tres médicos jóvenes, sí. recién graduados, o sea, ¿por qué confiar en ellos? Bueno, eh, recién graduados no, o sea, tenemos en realidad, por ejemplo, yo tengo una especialidad en neurología clínica y tengo amplia experiencia docente en Santo Domingo, en varias universidades. O sea, que tú no estamos inventando. No. no estamos inventando. De por sí, eh, eh, si quisieras mencionar una figura, en la cual confiar más que nosotros está la alianza que tenemos con la, con la UCNE, lo cual implica que hemos eh, pasado un proceso riguroso de, de acreditación con ellos que brinda una certeza y calidad de que no estamos haciendo las cosas por hacerlas, sino que en un principio eh, queremos hacer las cosas bien. y entonces tenemos por eso un respaldo y, y los profesores que traemos obviamente son eso de es importante, primera Eso es importante. Cuando me refería a la parte joven, ¿verdad? Sí, claro. Eh, joven, pero con bastante experiencia, porque ya como dice Garimel, pues eh, tiene también mucha experiencia. O sea, ustedes son la cara de Kate b Exacto. Sí, nosotros sí, somos sí. los ideólogos, Exacto. pero detrás de sí. nosotros también hay un equipo Correcto. que, no, no, no. además del contacto, pues dice, bueno, tenemos un diplomado en X área de la medicina, pero ahí tienen... ¿Traen eh, personas, médicos, en este caso, especializados? Definitivamente, sí. definitivamente sí. claro. definitivamente es. que sí. Ok, entonces vamos a reiterar, eh, doctora Varga, eh, ¿dónde estamos ubicados aquí en San Francisco de Macorís? Aquí, okay, nosotros estamos ubicados en la avenida de los Mártires número 8, segundo nivel, nuestro teléfono es 809-244-6040 y redes sociales, Instagram y Facebook, Case to Met. Eh, ya nosotros iniciamos las inscripciones este 5 de agosto, pasado 5 de agosto. E iniciamos con tres diplomados el próximo 7 y 8 de septiembre. Tenemos nutrición, gestión hospitalaria y auditoría médica. Así que... ¿Y las expectativas para ya la primera actividad que ustedes como K2M van a realizar? ¿Cuál ¿Cómo ha sido el apoyo, la reciprocidad? Bueno, increíble, de sí, verdad que sí. porque en sí nuestra primera actividad no fue, no sería no sé, abrir curso, eh, los, los diplomados, nuestra primera actividad fue en el mes de mayo, en el uh -huh. 4 de mayo, un sábado, eh, vinimos y fuimos a dos comunidades de acá, de San Francisco, con Main Measurement Month, es que tomamos eh, la presión arterial a diferentes personas de las comunidades y, la, y se envía una base de datos internacional, entonces es decir que nuestra primera actividad... Fue, ah, ah, sí, sí, exacto. Sí, fue, Nosotros, fue en conjunto con la Sociedad Internacional de Hipertensión. Y, y, entonces, la, UFN, y, la, y la Y la misma ovne Entonces ya la relación viene de, de viene cocinándose. Y entonces, eh, como nuestro interés no solamente es la parte académica, sino que tenemos un interés social, pues iniciamos bueno. eh, con una actividad de, ámbito, de carácter social para, en cierta forma, estrenarnos eh, y darnos a conocer no solamente como una compañía sino como el carácter humano que tienen que tenerlo el no, perfil del egresado que buscamos. Sí porque la parte sí. pecunaria pues pasa a un segundo lugar definitivamente. Segundo lugar. Sí. Qué bueno que iniciaron eh, de esa manera pues con una actividad social porque no ustedes ya que como compañía como médico van a tener ese contacto directo con esos especialistas. Definitivamente. Y que puede también eh, beneficiar a esos sectores que tanto lo necesitan, sobre todo en el ámbito de la medicina. Bueno pues nosotros queremos felicitarle Leslie. Eh, Cristal, Ganimeldi, eh, por este importantísimo proyecto. Y qué bueno que ustedes acogieron esta solicitud y esta inquietud de Leslie de comenzar por San Francisco de Macorís, que es un pueblo que es sí. nuestro pueblo. Ojalá que de verdad que el éxito eh, con Dios por delante sí. le va a sonreír. Qué bueno. Médicos sí, jóvenes, emprendedores, dispuestos a seguir aportándola, ya que mmm, la sociedad, Dios, pues le ha adoptado también de esas habilidades ponerle en servicio de los que menos pueden que bueno, gracias Leslie, gracias Cristal gracias, gracias a usted, a por estar con nosotros gracias a ti y a ustedes por recibirnos en este espacio, decirles que este espacio está abierto, está además decirle gracias. para esas orientaciones y esos eh, diplomados, esas actividades eh, que están por venir, pues estamos abiertos a compartirla con todo el pueblo. gracias por estar con nosotros gracias a usted. y a ustedes decirle que se mantengan ahí porque al regreso seguimos con nuestro compañero Ramón Antiguo hablando de política a otro nivel, además de compartir los principales titulares que traen los medios de comunicación en el día de hoy. Si no le cambien, que en breve regresamos.